Bienvenidos a Space 6. vamos a continuar de donde nos habíamos quedado, que era el lado oscuro. A ver si nos lo pasamos. Uy, ya me he eliminado. Buena muerte, eh. No te salvas con la tuya. A ver. Cuidado con tu lado oscuro. Uy. A ver cómo me lo paso Eres este. un gusano Venga, tío, pues Timmy. Cuidado con tu lado oscuro <risa> <risa> <risa> ¡No hay. Esta ya no es la siguiente, Dexter. ¿La Dexter. ¿no? ¡Venga! ¡Oh, oh! ¡Ah, no! ¡Dexter! ¡Dexter! ¿Quién está? ¡Llámame, Alice! ¡Gracias, sirve andando! ¡Venga! ¡Dexter! ¡Van a lanzar un fantogallo contra la Tierra! Sí. Llámame, ¿quieres ¿sí dónde está el rayo? En el centro del complejo ¿Sabes llegar? Sí Bien A Borff allí? Sí, sí, mando los ¿Y si lanzamos el infanto rayo contra el propio Borff? ¿Cómo? Veamos si podemos hacernos con él No brome ¡No lo hago! ¡Cuidado, Borff, viejo amigo! Ya vamos! vamos. No. Llámame, vale. El control de Borff... Venga, venga. Venga. Uy. Uy. Uy. uy. Casi. Vinde, cobarde. Venga, venga. No, por Uy, Uy. Uy. Sí. ¿Y esto es una muerte? ¿En serio? ¿En serio? ¿Una vida ya? Vale, me rendiré. ¡No! que Oscuro, el laberinto oscuro, el laberinto. El laberinto oscuro, he el dicho. Venga, venga. Venga. Venga. ¡No! Venga. ¡Oh! ¡Uf! Oh. Vale, haremos estas cuatro vidas que quedan y... Escontral de board. Muerte. Y lo dejaremos ahí, ¿vale? Que no estoy muy inspirado hoy. De aquí no pasarás. No, no pasarás. control de Aquí. ¡Ay, ¿Oy. ¡Vamos a los Minsuf! ¡Por aquí! ¿Oy. ¡Viene hacia nosotros! ¡A! nosotros! ¿Por dónde? ¿Por dónde? Eh, estoy buscando... No, no, no, no. ¡Ah! ¡Mira los dos. Pues Pues me me ¡Oh! Ah, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por dónde? Eh. ¿Por dónde? ¡CONTIGO! ¡Ay, ¡No! <muyos> ¡Qué pelos! ¡Espera! Eh, por, eh. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Eh, no. ¡Y estamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! por ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! No, oh. Y bueno, lo dejamos hasta aquí, ¿vale? Otro día continuaríamos. Adiós.